El protagonista del zapper es el LM358 y tiene de este lado una hendidura para que podamos saber de qué lado va. Esto va ahí y tenemos pata 1, pata 2, pata 3, pata 4, pata 5, pata 6, pata 7, pata 8. El integrado se coloca con pata 1 y pata 6 un puente, pata 3 y y pata 5 un puente. De pata 5 van a salir tres resistencias. Una es esta de 150K que va a pata 1. La otra es de 100K que va a pata 4. Y la otra es la de 100K que va a pata 8. De pata 1 a pata 2 va una resistencia de 2M4. Puede ser de 2M2. ,2. Entre pata 2 y pata 4 va el capacitor de poliéster o cerámico de 104 o 100 nanofaradios, mejor dicho. Eh, bueno, y las baterías. Las baterías van en serie para formar 27 voltios. El positivo va hasta el switch, luego es conmutado, digamos, es cortado, uno en cada pata, y luego se va a la pata 8. El negativo a la pata 4 del de chip. 358 De pata 7 vamos a salir con un cable a los dos Zener, a las dos luces, al capacitor y a la parte del jack que es la de abajo Luego de los Zener sigue otro cable, al potenciómetro de 100K, a la resistencia de 820 Ohm y luego al jack Así que bueno, acá tenemos lo mismo, las baterías, el switch... La memoria, con las tres resistencias, el capacitor, falta una resistencia que está del lado de abajo, la de 100K que va de pata esta a esta. Bueno, la cosa es que ahí salen los dos diodos, eh, a las dos luces, al capacitor y al jack. También sale de los mismos tener un cable al potenciómetro, la resistencia de 820 ohm y al jack. Cable positivo, cable negativo, le damos al interruptor y ahí está funcionando perfectamente. Bueno, este sería el esquema básico para hacer el zapper de Bob Beck y no equivocarse. Para los electrodos vamos a usar uno de estos desarmado, le vamos a poner un cable a cada uno de estos y cada cable va a ir a unas pinzitas cocodrilo. Que son estas, pincitas cocodrilo. Ahí vamos a poder sapearnos la sangre. Este es el dispositivo de Bob Beck. Cura el SIDA, cura el cáncer, cura la diabetes, cura todas las enfermedades, estimula el sistema inmune, lo levanta. O sea que trabaja en 4 Hz, por un lado para estimular al cuerpo humano en la bioenergética, y por el otro lado emite microcorrientes. De 50 a 100 microamperios que van a pasar a la sangre y van a electrocutar a virus, gérmenes, patógenos, parásitos, amebas, patógenos, parásitos, todo lo que tengamos en la sangre. La deja limpia. Lo, las sesiones son de 20 minutos por día a 120 minutos por día. Entre 4 semanas y 6 semanas. Sería el tratamiento completo para quedar limpio, inmortal de la sangre. Yo siempre recomiendo el Zapper con el Hormuz, para por un lado barrer con los invasores de nuestra sangre, por otro lado estimular el campo bioresonante, esa es una frecuencia de 4 Hz, que lo que hace es hacer que nuestro cuerpo resuene en 4 Hz. Entonces de esa manera nos convertimos en una antena de ondas de la Tierra, que son de 8 Hz. Nosotros al vibrar en la mitad nos convertimos en una antena. Así que bueno, por un lado electrocuta la sangre, por el otro lado nos devuelve el toroide. Y bueno, bastante sencillo el aparatito. Las piezas las podés conseguir en una casa electrónica, por muy bajo costo lo, lo compras. Y bueno, y... Mejor hecho, lo podés meter en, en una cajita de plástico para que te quede ya directamente así. Pero bueno, así esta es la manera de que lo puedas ver bien. Que es tal cual como dice el planito. Acá tenemos el positivo y acá tenemos el negativo que no dice nada. Vamos a ver la resistencia del lado atrás. Ahí está la de 100K. Bueno, eso es todo. Nos vemos y un gran abrazo.